En mayo... ¡Sujétate! Canal 6 te trae mucha diversión. DJ, dale. Grandes aventuras. Llegó la hora. ¿Están listos? Super listos! Lo mejor en acción. Apúntale a los malos y jala el gatillo. Los mejores estrenos. El mundo necesita gente como tú. En mayo... 17 mil millones de dólares desaparecieron. No puede ser. ¡Conéctate a Canal 6! La Teresa... De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Canal 6. Conéctate. Como dice el dicho, de lunes a viernes a las 11 de la mañana por Canal 6. Conéctate. Amar y vivir. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Canal 6. Conéctate. Caso cerrado. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Canal 6. Conéctate. Assassin's Creed. Estreno lunes 25 de abril a las 9 de la noche en Cine Deluxe. Canal 6. Conéctate. Las reinas del crimen. Estreno martes 26 de abril a las 9 de la noche en Supercine. Canal 6. Conéctate. Lo que ellos quieren. Miércoles 27 de abril a las 9 en Noche de Gala. Canal 6. Conéctate Hasta el último hombre Jueves 28 de abril a las 9 de la noche En éxitos del cine Canal 6 Conéctate Transformers Sábado 30 de abril a la 1 de la tarde En éxitos del sábado Canal 6 Conéctate Maléfica Sábado 30 de abril a las 3 de la tarde En éxitos del sábado Canal 6 Conéctate Divergente, la serie leal Sábado 30 de abril a las 8 de la noche En sábados de película Canal 6 Conéctate Hombre al agua Domingo 1 de mayo a las 8 de la noche En Cinemanía Canal 6 Conéctate